Pues les saludamos con mucho gusto Esta tarde, noche, mañana No sé qué hora nos vas a estar viendo Pero ahorita en vivo aquí estamos Así es Y somos sus amigos Elida Y Rafael Cavazos Así es pues, pues estamos contentos Estamos felices de estar aquí con ustedes En este momento que vamos a estar transmitiendo Pues en vivo uh, Y a así todo es. color <ríe> Así es, así es Bienvenido. Entonces pues les damos la bienvenida Claro, bienvenidos, bienvenidos a todos a, en, al espacio de hoy Oramos en Vivo en su página de www.rafaelidatv.com. Y gracias, gracias a todas las personitas que ya en este momento pues están con nosotros y gracias por estar compartiendo estos videos y por suscribirse. Gracias, ahí están los datos para las personitas que... Que por primera vez están viendo y escuchando este este vídeo pues sean bienvenidos todos, todos todos y cada uno de ustedes y ah, así es aquí estamos para llevar un un, un, un tema más un, un o sea sobre la oración orando con fe ah, así orando es. con fe así es así es que pues, estamos contentos de estar aquí con ustedes y el tema de hoy es este, precisamente, orando con fe. Orando con fe, amén. Y queremos tener un tiempo de oración con ustedes en este momento. Y vamos, bueno, nomás denos eh, la oportunidad de poder ir a unos pasajes bíblicos para poder tener el motivo de la oración, ¿verdad? Claro. Así y dice así es. la escritura. En a, a Isaías 20. 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Mire, qué que interesante. Gloria al Señor. Mire, qué interesante. Antes que clamen, ¿qué dice? Responderé yo. Responderé yo. Amén. O sea que, mire, antes, antes de que clamemos, ya. El Señor ya está... Amén. Ya, ya estamos conectados sí, con Él, amén. porque Así estamos es. en un propósito, estamos en una visión, estamos eh, buscando del rostro del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, si estamos buscando del rostro del Señor, entonces, eh, pues no hay como que Él está allí. Tenemos que estar en la línea, en la línea del Señor, como decimos aquí, tienes que estar en, en la línea para para poder... Pa este el alcanzar verde, la victoria el chat, sí. Ajá. ¿verdad? Entonces, y antes que claramente responderé yo Mientras aún hablan, yo ya habré oído O sea, mientras que estamos hablando tú y yo Y le estamos platicando a ustedes Dice el Señor que Él ya oyó Entonces, fíjense qué hermoso es esto Y después de cada lámina vamos a estar haciendo una pequeña oración le voy a pedir a mi esposa que ella haga la primera oración en este instante, en este momento. Amén. Padre, le alabamos y le glorificamos, Señor. Le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Padre, de estar a través de estos medios en este momento, Señor. Llevando un mensaje, Señor, a la gente que, Señor, día a día nos sintoniza, Padre Santo, y que comparte nuestros videos. Padre, en el nombre de Jesús, un, únicamente, Señor, le pedimos que usted, Señor, dé la sabiduría y dé el entendimiento para recibir su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Miren lo que dice eh, esta segunda... Que que, señor, día día dice, y, y, y, orando, y orando, orando, no uséis vanas repeticiones. Justamente, ok, fíjense que, que, que interesante, dice, y orando, no. que no usemos vanas repeticiones. Así es. ¿Como quién les dice? Como los gentiles. Como la gente que no tiene la, el conocimiento y la educación en Dios. Así es. Como es bíblico. Ok. ¿Y qué dicen? Que piensan que por su palabrería serán oídos. Pues sí, porque como no tienen todo el conocimiento, porque no se están basando en las Sagradas Escrituras. Sí. Por eso nos, nos gusta compartir palabra para poder dar o expresar ¿verdad? La base. El, la, nuestra oración hacia el Señor de una manera más correcta, de una manera más eficiente de una manera mucho más efectiva. Dice, llorando, no uses vanas repeticiones. ¿Con quienes, Como los gentiles, que piensan que por su mucha palabrería van a ser oídos. Uh -huh. Y es que en los tiempos bíblicos, la gente se iba a las plazas, se iba a los lugares, a estar allí, en eh, eh, de una, de una posición así como de oración, porque querían ser vistos. Ajá, ajá. Dice el Señor, no, no, así no es no. Tiene que buscar mi rostro Entonces a mí, vamos a orar Padre, le adoramos, le bendecimos alabamos su santo nombre, ¿Cómo no vamos a buscar de su rostro De su sí, presencia, de Cristo, mi Dios? Santo si es usted es el señor, único que nos puede escuchar Aún incluso antes ah, de que empecemos sí, a orar señor. Y por eso, Padre Santo, en este momento no podemos más que decirle gracias, Señor, sí, sí. por todas y cada una de sus bendiciones. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando nos vamos a la palabra, Señor, Usted nos dice, como dice aquí en Mateo 6, 7, sí. que orando, que no usemos una vana repetición, sino que oremos de una manera perfecta, de una manera correcta, de una manera que Usted, Señor, sí le agrade al escuchar nuestras Bien. voces. Cuando vayamos ante su presencia. Y por eso, Señor, en este momento, sí, yo le pido una oración o una, sí, una bendición padre. muy especial para todas y cada una de las personas que están con nosotros en este momento, sí, señor. señor, allí ya viéndonos, escuchándonos, y que van a estar también después en la grabación, Señor, Amén. allí también pues escuchándonos, viéndonos a través de, de los todos los medios que tenemos donde ponemos nuestros videos. Y Padre sí, santo, señor. que cada persona Aleluya en cada Jesús, momento señor. a cualquier hora en cualquier país usted Señor obre de una manera maravillosa en sus vidas sí, para la gloria de su nombre, sí, Señor, Cristo. y deles conforme es su propia necesidad. Aleluya. En Cristo Jesús. Aleluya. Sí, señor. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Vamos a hacer otra lámina. Muy bien.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 Yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Y es que pues ya estaba en el tiempo De que ya iba a ser sacrificado Exacto, así es Pero que no sea como yo quiero señor, Como tú quieres Como tú señor. quieres, como, tú quieres pues, como tiene que ser como A, a lo que vine Exactamente. Yo vine a salvar la humanidad y mira, señor, que aquí están ellos, ahí están presentes. Y estamos viendo ahorita que ya tenemos gente en, en, en, en sí, internet, ya tenemos gente están, en vivo ya, ahí donde en YouTube. Yo las... Entonces, ¿dónde estás? No sé, pero donde quiera que tú te encuentres, no, no importa el país. Claro, si me dices en qué país estás, bueno, pues te lo vamos a agradecer. Pero no importa en qué parte estés de, de, del mundo, lo importante es que tú estás aquí tú estás con nosotros y que es, esto es también para ti, esto es tuyo, esto es para que tú lo disfrutes, esto es para que el Señor bendiga tu vida, claro que sí, que el Señor bendiga tu vida donde quiera que tú te encuentres donde quiera que tú estés que el Señor te dé esa bendición enorme, grande preciosa, fabulosa ¿Por qué? porque al Señor le place bendecir a, a sus hijos. Al, al Señor le place estar bendiciendo a aquellos que le buscan. Y si tú ya estás aquí, quiere decir que tú ya le estás buscando. Así es que entonces, que esa bendición del Altísimo sea sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre aquellos que están allí en tu hogar, en tu familia. Y Padre, bendiga, bendiga cada personita que ya está conectado con nosotros ahorita en vivo. Y que usted, Señor, bendiga sus vidas. Por eso, Señor, les decimos que es una oración en vivo. Y estamos contigo, mi amado. Estamos contigo, mi amada. Aleluya, para que tú Señor. también recibas esa bendición. Y nos vamos a la siguiente lámina. Amén. Eh, ahí Mateo 7, 17 al 8, nos dice, Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Aleluya. Amén. Fíjate qué hermoso. Pedid y, y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid pues, ¿Por qué? Porque dice, porque todo aquel que pide recibe. Amén. amén. El que busca va a encontrar. encontrar. Y al que llama. Se le abrirá. Amén. Dice que se le va a abrir. Sí, amén. Y se van a abrir las ventanas de los cielos para derramar la bendición sobre aquellos que están buscando. Como tú que estás ahorita con nosotros en vivo. Qué bueno. Pues no podemos más que decirle al Señor que bendiga tu vida. Amén. Y vamos a hacer una última oración. Y sí, oremos, amén. ora junto con nosotros. Alabado sea su nombre. Ora con nosotros en este momento. Gracias, y deja que Dios bendiga tu vida. Sí, deja alegría. que Dios te dé De todas sus bendiciones. Sí. Acércate, Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas? Acércate al Señor, acércate al Señor. Escúchame bien. Yo voy a estar aquí hablando. Tú vele también diciendo al Señor cuál es tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Amén. Tu hogar, tu familia. Con tu esposo, tu esposa, tus hijos, andan en drogas, andan en alcohol, andan en malos pasos. ¿Cuál es tu necesidad? Dísela al Señor. ¿Qué más necesitas? ¿Trabajo? ¿Finanzas? ¿Problemas de salud? Pues empieza a decirle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pero yo quiero que Dios oiga tu voz en este momento que no seamos nomás nosotros que estamos orando sino queremos darle la enseñanza a que tú también, si tú le pides tú también vas a recibir si tú estás buscando tú también vas a recibir y el Señor quiere bendecirte deja que Dios te bendiga Deja que Dios te bendiga Amigo, Por hacer esto es. Y vamos a hacer dos oraciones Voy a pedir a mi esposa que haga una primera Luego yo termino con otra Y les damos las gracias ahorita por estar con nosotros sí, Padre, le alabamos, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza, Señor. En este momento, Señor, oramos, Señor, por las personitas que en este momento, Señor, están con nosotros. Padre, no sabemos cuál es su necesidad, pero Señor, usted sí la conoce, Padre. Y Señor, únicamente le pedimos que usted, Señor, toque el corazón de las personas, Padre Santo. Que haya ese anhelo y ese deseo, Señor, en su corazón de acercarse, Señor, plenamente a usted. Que haya esa sinceridad, Padre Santo, que haya esa humillación, Padre mío, delante de usted, Padre, porque solamente usted puede hacer las cosas cuando nos allegamos a usted, Señor, en, en, en, esa, en esa presencia, Señor, de usted. Sentimos, Señor, sentimos de parte de usted que usted ahí está, que no, no le podemos ver, puede, podemos sentir su presencia, Padre mío. Y en este momento, Señor, toque, toque las vidas de los corazones, Padre, que día a día puedan acercarse, Señor, a su presencia, porque sabemos que son días difíciles, que son tiempos muy difíciles y que tenemos que estar cerca de usted. Así Necesitamos es. su ayuda y su protección, Padre, en el nombre poderoso de su Hijo amado. Cristo Jesús, Aleluya Así es mi amado, así es mi amado Continuemos orando Padre Yo quiero pedir por México Por ese país precioso Que nos vio nacer Oh Santo Pero también Señor Por todo Centroamérica Por Guatemala Por Honduras Nicaragua, El Salvador Costa Rica sí, Panamá no, Señor, y también Señor sí, cubriendo sí, para allá para Colombia sí, Bolivia señor. Perú, sí. Chile sí, Argentina los de los España Señor y el resto sí, del mundo sí, y todos esos países sí, que no hemos sí, mencionado sí, sí, pero que están allí Señor con nosotros rostro, Panamá, señor. pero y también, señor, cuando yo co están con nosotros Señor para allá, para están también con usted sí. porque están conectados sí. con nosotros en este momento sí, y por sí, eso señor. están escuchando porque quieren estar conectados, quieren estar sí, junto con nosotros, junto con usted Padre Santo sí, señor. y mi Dios que cualquier petición que fuese cualquier necesidad que fuese cualquier situación especial que tuviesen, Señor este señor extienda su mano de poder sobre sus vidas, y Padre Santo, déles, déles Señor, conforme, es su necesidad a cada uno de ellos, a cada una de ellas, y Padre, que su amor, su poder, su gracia y su majestad, sea mostrada y manifestada en sus vidas, para su honra, para su gloria y para su alabanza, mi Dios. Y, Padre Santo, gracias porque nos permite estar aquí tomando, Señor, este espacio para poder interceder por todo el mundo, para poder interceder, Señor, por nuestros pueblos, los que están aquí en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, Señor. Y, Padre Santo, a usted le damos la honra, le damos la gloria y le damos la alabanza porque dice que sí, antes de que Cristo, clamemos, aleluya. usted ya está escuchando. Sí, gracias, y así lo creemos, padre, Señor. Y así honor. lo tomamos. Y, y, así, y así, Señor, se lo agradecemos. gracias, señor. gracias Para su gracias, bendita honra, gloria. gloria y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, y bendecimos a este pueblo, Señor, que está sí, con nosotros en este instante, en este, instante, nombre, en este padre, momento. Y a usted, Señor, toda honra, nombre, toda gloria señor. y toda alabanza en Cristo sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén, gracias, amén, amén Gracias Padre amén. Amén. Pues los dejamos mis amados No queremos llevar mucho tiempo Ya ahorita ya tenemos Ya 16 minutos y, y fraccioncita Entonces no, no queremos llevar más tiempo Queremos solamente bendecirlos Y darles gracias Claro que sí, gracias, gracias por acompañarnos A todas las personas que en este momento Estuvieron con nosotros Y compartan este video Y suscríbanse Suscríbanse, eh, ahí están nuestros datos y Comparta porque no sabemos a cuántas personas Esto les puede ayudar, les puede edificar Y puedan seguir buscando del rostro del Señor Que el Señor les bendiga nuestro cariño y nuestro amor para ustedes Un abrazo y bendiciones para todos Y hoy oramos, hoy.oramos.gmail.com Para que nos escriba, hoy punto oramos arroba gmail.com o bien rafaelidatv arroba gmail.com y comparta y suscríbase y si usted nos escribe continuaremos orando por usted y continuaremos pues bendiciéndoles en el nombre del Señor y pues damos gracias a Dios verdad eh, por José López que Estás en Ecuador. Dios te bendiga. Dios te bendiga. bendiga. Y pues gracias por todos. todos aquellos que están con nosotros. Y pues miren que también la bendición va a toda la América, amén. Desde, desde Alaska hasta la Patagonia amén, amén, y cubriendo el resto del mundo. Y gracias, gracias por estar con nosotros. Y mándenos un correo y díganos también usted dónde está, dónde se encuentra. Y vamos a estar orando por ustedes. Y pues claro, ponga su petición delante del Señor. Y aquí seguiríamos orando por ustedes. Bendiciones. Así es, bendiciones para todos. También la bendición va a toda la América. Amén. Desde, desde Alaska hasta la Patagonia. Amén, amén.